La deglución atípica. El nombre ya nos indica un poquito de dónde puede ir, pero ¿de qué bien. se trata y, y qué consecuencias puede traer a largo plazo esto? Muy bien. Eh, bien has dicho, en los más chiquitos, pero sí. eh, no están exentos los adultos. ¿sí? Ah, vamos okay, a hablar bien. de esto. Bien, como para acercarnos a esta consulta tan frecuente, Ajá. sumamente frecuente en consultorio, vamos a hacer primero referencia a lo que es supuestamente lo esperable uh -huh. o la función normal dentro de lo que es la devolución Vale también la pena aclarar como para ubicarnos y yo les pido a los papás de niños muy pequeños sobre todo atención eh, para poder hacer un diagnóstico preciso, uh -huh. adecuado, correcto y a tiempo. Eh, la función normal sería eh, en donde la devolución no muestra... ...ningún cierre labial forzado, yes. fuerza... ...y donde la lengua hace un movimiento... ...estamos hablando de aspectos así muy específicos... Uh -huh. ...muy concretos que no son vistos a simple vista... Uh -huh. ...pero donde la lengua hace un movimiento ondulatorio... ...por el paladar hacia atrás... Uh -huh. ...para de alguna manera eh, empujar el bolo alimenticio. Claro. ¿sí? También vale la pena aclarar que la función de la deglución la masticación y la respiración, y el habla, comparten órganos. Y al compartir órganos se comparten funciones. Por eso es que está todo tan interrelacionado. Y hablamos de pronto de la deglución como consecuencia o posible causa de una consecuencia escolar. Y decimos, ¿cómo es esto? Porque sí, porque al compartir órganos, Compartimos funciones y tiene repercusión en el habla. Sabemos que esto es como un... Una este, se, se van adecuando y engranando todos los movimientos, las funciones. Es muy específico entonces repercute en el habla. ¿Cómo es, puede repercutir esto en el habla? En condiciones normales, diríamos. Ajá. Esto es lo que se espera. Pero ¿qué pasa? La función de típica o disfuncional... En lugar de hacer la vuelta hacia atrás de la lengua, la lengua empuja los dientes, se apoya sobre los incisivos, casi en forma constante diríamos, esto es lo que provoca una respiración bucal acentuada, pero fundamentalmente en el momento de tragar, ya sean sólidos o líquidos. Entonces en lugar de ir hacia atrás, va hacia adelante. Empuja los dientes. Claro, esto que normalmente, o sea, eh, eh, diariamente no tiene algo visible que llame la atención, empuja de a poco los dientes hacia adelante. ¿Pero se ve la lengua? ¿Llega a salir de la boca? Muchas en veces, buena pregunta, porque muchas veces cuando el esto es más acentuado, más permanente, el niño tiene una eh, hipotonía labial, esto lleva labios casi siempre abiertos, respiración bucal y la lengua suele verse entre empujando los dientes. Uh -huh. En muchos casos sí se ve. Uh -huh. Pasen inadvertido para los papás, pero no cuando hay una consulta oportuna. La consulta oportuna primera a lo que sería el odontopediatra es a los seis meses de edad. Bien. Y ya a los seis meses no estamos hablando de un tratamiento, pero sí de una observación de un odontopediatra responsable donde pueda ver... Eh, cómo traga el niño, su, su uh -huh. forma de masticar, los labios, la respiración. Y ya podríamos adelantar en esta etapa un posible trastorno a este nivel. Uh -huh. Pero ¿Qué? por lo general entonces es el odontopediatra el que se termina dando cuenta y no el papá y, o, o la, Totalmente. El, el no papá y la mamá. Totalmente. No alcanzan a diferenciar o Lo que hacen en esta etapa eso. es la consulta oportuna, claro. certera uh -huh. a los seis meses y ahí es donde se puede llegar a vislumbrar desde el profesional. Uh -huh. ¿Qué pasa entonces? Hay un contacto inmediato con los fonoaudiólogos. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es la rehabilitación eh, miofuncional, es decir, uh -huh. la rehabilitación funcional de esta malformación uh -huh. o, o mala costumbre, mal hábito sí. orgánico. Uh -huh. Pero al ser tan pequeño el niño esperamos la evolución y es, por supuesto, que depende de cada, de cada niño en su proceso madurativo. Uh -huh. Pero alrededor de los 4, 5 años ya podemos hablar de que hay una conciencia de la deglución, de cómo se realiza, por lo tanto, de los ejercicios para hacer. Claro. Cuando decimos, preguntaste clarita, ¿cuáles sería la repercusión escolar? Uh -huh. ¿Qué pasa? Al estar alterados los órganos, los dientes eh, adelantados, la lengua en mala posición, se produce también una alteración de la dicción. Y entonces acá empezamos a ver dislalias. Y el niño con dislalias que habla mal, también escribe mal. Entonces es una cadena eh, de, de cierta repercusión funcional que se tiene que prever, que ver con anticipación, para que el fonobiólogo y el odontopediatra y el ortodoncista en muchos casos actuemos en forma conjunta le cuesta a ese niño por ejemplo pronunciar algunos fonemas en el caso de la S me imagino que se va sí. a la Z un poco va poquito la la para adelante los dientes ese tipo de inconvenientes Exactamente, son niños que uh -huh. eh, tienen ceseo Ajá. muchas veces se ve alterada el, eh, hay un rotacismo pensemos que la R es vibrante pero la lengua va al paladar uh -huh. entonces está deformada la R no en todos los casos, pero en su gran mayoría. Claro. Y acá ubicamos a los papás en esto, es decir, qué importante es la consulta a tiempo. A tiempo, muchas veces, podemos evitar también el tratamiento con ortodoncia. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿es necesario las dos eh, situaciones eh, a la vez? El, eh, poner, por ejemplo, quizás ortodoncia y llevar al fonoaudiólogo. ¿Tienen que ir de la mano esas dos situaciones? son tratamientos la mano. mejor dicho diríamos que van de la mano. Eh, en algunos casos... Podríamos hablar de un tratamiento previo cuando hay que trabajar sobre los maxilares y hacer aparatos permanentes y demás, uh -huh. y después la rehabilitación funcional, por el solo hecho de tener el aparato y que muchas veces impide los ejercicios correctos. Uh -huh. Pero cuando no es a este nivel, podemos trabajar de la mano, es decir, eh, ir dando patrones correctos desde la parte respiratoria porque pensemos que si hay respiración bucal hay que trabajar todo un sistema funcional que nos indique una respiración nasal se trabaja por ejemplo el tono muscular de los labios los labios al ser hipotónicos las mejillas, la lengua pierde fuerza y se trabaja con ejercicios que aumenten este tono muscular para provocar el cierre mientras que trabajamos la lengua en su posición correcta generalmente se les trabaja con un objeto, con algo ajeno a lo habitual, como puede ser una pastillita, un chicle, una cascarita de pan que se coloca sobre la lengua, sí. se lleva al paladar y el niño tiene que mantenerlo lo más posible, entonces va como produciendo un engrama diferente al que tiene. Claro. Se va acostumbrando a que el lugar de la lengua es apoyado en el paladar y rotando hacia atrás. Uh -huh. esto tiene que ver con el tratamiento neofuncional del fonobiólogo pero es importante que los papás lo vean lo, lo, lo, y trabajar en forma conjunta claro. al niño se le dan los ejercicios en consultorio, pero son los papás los responsables o quienes esté a cargo de trabajarlo en lo cotidiano para claro, poder en casa, por supuesto. ahora bien, decimos ¿y qué provoca esto? ¿por qué se produce? Uh -huh. hay causas orgánicas y causas, causas funcionales uh -huh. Entre las causas orgánicas están, por ejemplo, la hipertrofia de amígdalas, por eso también acá entra la presencia del de otorrino, uh -huh. la hipertrofia de adenoides, que muchas veces obstruye la respiración correcta y por eso los chicos respiran con la boca abierta, eh, malformaciones de maxilares, frenillo lingual corto, ¿sí? que impide la posición de la lengua y por eso está baja uh -huh. y los labios abiertos como también causas de tipo funcional como puede ser extender el biberón, la mamadera o el chupete más allá de los 18 meses o del año. Chuparse el dedo totalmente, Bien. la succión del pulgar o muchas veces la succión de objetos el ah. lápiz, por ahí los chicos tienen cierto hábito, costumbre sí. de succionar este, desde un osito hasta sí, sí. un sí, peluche eso, son, son chicos, yo me chupé el dedo hasta los 6 años ah, bueno, ¿sí? mira. Y una, una grandota, <risa> hasta los 15 16 pero esto por ejemplo es importantísimo porque deja de ser un hábito gracioso en los no, niños. No, no, claro. Como para ver que hay, un tra hay malformaciones sí, orgánicas. Y le advertían a mi mamá todo el tiempo que si yo me seguía chupando el dedo, iba a ir empujando los dientes cada vez más para adelante. Eso iba a producir esta malformación en mi dentadura, que por suerte no pasó, porque nada, tuve suerte. Pero, pero, claro, pero podía común, derivar en ese tipo de común. situación. Y algo importante es que esto... Eh, si bien siempre vamos actualizando los tratamientos como cada vez antes o la observación, por lo menos, pero sí yo recibo muy frecuentemente adultos, adolescentes y adultos Después, con deglución de, de disfuncional o atípica y decimos, bueno, ¿estamos a tiempo de hacer una corrección? Por supuesto que sí, perfecto. siempre hay tiempo, uh -huh. se verá si interviene el ortodoncista, por supuesto ya en esta etapa previamente, pero... Siempre hay tiempo de hacer una reeducación funcional. Y algo muy importante es que muchas veces los niños no comen con la, este, como esperan los papás. Es decir, son malos comedores, no comen, no, no se alimentan como yo espero. Más allá de la alimentación decimos, ¿por qué no come? Muchas veces es porque tienen dificultad para tragar, dado este inconveniente eh, disfuncional. Entonces, en esta dificultad para tragar, lo que eligen es no hacerlo, no ¿Sí? comer. Claro, y por ahí el chico no lo expresa a esa edad, Samuelito. Y lo desconoce, no sabe qué es no, lo que le no, está claro, pasando, si no entra entonces no lo, lo evita. Entonces vemos la importancia, y, y, y lo que a mí siempre me llama la atención es este esta, eh, engranaje que hay entre las funciones: ¿no? deglución masticación, respiración y habla. Uh -huh. Atentos, papás, porque es muy importante consultar en forma prematura, oportuna, Excelente. y seguir las indicaciones que nos dan, tanto el odontopediatra, el ortodoncista, el fonoaudiólogo, el otorrino, trabajamos en forma conjunta, y esto hace que la, el resultado sea permanente y sin residuos. Adri, recién decías, eh, los adultos también que pueden presentar estas situaciones, ¿esto es de arrastre, desde de chiquito, o se puede incorporar este mal hábito en la adultez? Eh, también es una pregunta oportuna porque decimos, bueno, siempre se arrastra desde niño uh -huh. esto y muchas veces, por ejemplo, el crecimiento de adenoides o de amígdalas surge con el tiempo, o sea, va desarrollándose con el tiempo y esto dificulta en los adolescentes, por ejemplo una buena respiración y se genera el hábito del... del... Se respira por la boca. Claro, respira por la boca, la lengua queda plana en el piso de la boca, empuja los dientes puede darse uh -huh. en... en Etapas tardías, bien. Uh -huh. A estar atentos entonces con eso, clarísimo el tema Adri, muy bueno. Clarísimo, bueno me alegro importante que así sea, pero también. importante papás, ¿Sí? atentos a esto, porque podemos evitar este trastornos, no graves, pero sí funcionales posteriores. Excelente.